Buen Luis ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vamos a meter una pesquita? Algo Fijate bueno. dónde estamos a los muchachitos Vamos a probar suerte acá Frente a la costa de Colonia a Hacer una pesca de pejerrey Ya hemos venido otras veces, nos ha ido muy bien Vamos a ver el día si nos ayuda El río está hermoso Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo va la pesca contar una pequeña infidencia, hoy no tuvimos suerte con la ceba, no pudimos conseguir y nos quedó nada más que un cuarto de botella Y acá, bueno, Luis hizo el goteador System, espectacular, esperemos que rinda ¿Te estabas cabeando ya de temprano? Obvio. Primero de la mañana Pescadito a medida Ahora Luis Va a empezar Está bien Alcantó porque no veo nada Viene Luis con otro Acabo de perder un matungo Estoy caliente con una pipa Me dobló todo el ganchito del mosquetón del, del anzuelo Tenga miedo, tráigalo. Ah, ahí está, ahí está, ahí zapatea, ahí zapatea. Bueno, acabo de perder un gran pejerrey. Ahí trae Luis otro de medida. Bueno, se va activando. Y viene con otro. Nos están dando los grandes que venimos a buscar, pero bueno, ya van a aparecer. No, no se ve con el sol, déjalo que coma. Lástima, no se ve con el sol, mira que pica hermoso. Ahí lo tengo en primer plano. Está ahí, no, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. ahí lo tengo en primer plano. A ver si llevo. Yo... Ah, lo tenéis jugueteando. Bueno, otra vez. ¿eh? Ahí está, ahí está. Jalo que lleve, jalo que lleve que traga. Famoso pique. Ahí está ese, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está, bien, Luis. Todo filmado, ¿sí? ¿Grande? No. Todo filmado el pique. Muy bueno. A verlo. chiquito, pero bueno. De medida, normal. 30 centímetros, 32. Vamos, sigue sumando. Vamos a ver, está lejos, está lejos. Pero viene el primer tronco de... ¿Se puede decir colonia del Uruguay? ¿Se puede decir? Estamos cerca nomás. Sí, sí, de acá... Y acá a Japón, que es un matungo de 30 centímetros. Ese sí, se va a ver. Ya lo vimos a Marial. Bueno, vamos es a ver que nos encontramos. ¿O viene muy enojado o viene grande? Cállate pelotudo pa, para una pesca. Vamos a ver me las para copiarme la hora. Opa, ahí, ahí mostró, mostró la, la patente. Es grande la. Es grande, es grande, grande. Oh, la, la, la que ibas a decir. Es grande, grande, grande, grande. Como me busco, venimos a buscar a Goto Uruguay, ¿sí? la gente. Los zapallos del río de la Plata, en la boca. Impresionante. Seguimos, sí. Sí, Luisito. Ahora viene tranquila pesca, pero van saliendo. Otro pescadito más de medida. 30 centímetros, normal. Bueno, recién tiré. Mira, a ver si lo pongan. Ya tengo el pique acá al lado del bote. Ahí está, mirá. Ahí se ve. La primera bolla. Ha ah, sido ¿sí si poco puedo con sí. sí. el calor? Sí. ¡Qué grande de areo 33 centímetros, no aparece, en Matú, boche. En Nemurega, ¿eh? no mató un coche, está bien de eh. No no, no, el no, Tenía hambre. se llega a ver. ¿eh? Y yo con el pique allá y el Está bien, está lindo, está lindo. Comió la medida, por lo menos. Bueno, a ver. Si a ver si vamos a ver que dale, cuatro, cuando ponían nada más. se que viene. Que era más ah me engañaste. Que era más grande, me engañaste. Ah, me como me pido copo. mucho. Ah pero bueno lindo tamaño pisa los 40 centímetros tenemos la capa las otras acá uy uh, te enredo, te enredo. si sí, te enredo este es lindo ¿eh? para para para para para para para en otro para Ah, ahí está, vamos Luis. No, se se me dio! filmé para No, no, no. No, no, no. No, hacer no. De, ¿Tarugo de 50?